Chicos, <risa> bienvenidos a un nuevo episodio de Dorre Beat Programa de Paua.cl Donde nos dedicamos a hablar sobre música de videojuegos Y también ver noticias Soy Snow y me sí. encuentro con Telekan y Metaru Ahí, saluditos ¡Olé! chicos ¡Haló! Y tenemos algunas novedades con respecto a, al proyecto que vamos a anunciarlos al final del programita sí. eh, Justamente tiene que ver con las cosas que veremos hoy día Porque eh, dado que igual surgieron varias noticias y queremos profundizar un más, Es eh, que vamos a dedicar este episodio a hablar de ello Sí, vamos, tenemos un montón de noticias para hablar hoy día Sí, por supuesto Uff, han pasado tantas cosas Sí, han salido varias cosas interesantes, así que nos vamos de lleno a hablar sobre las noticias que nosotros encontramos bastante interesantes para recorrer esta semana. Comencemos sí, bueno. contigo, Tenecan. Hagamos un reversal. Ya, yeah, pues. Vamos a hacer un reversal entonces. Bueno, mi anuncio que fue justo eh, de Arcio, el anuncio de sido un día después del último capítulo de Dor Revis, porque recuerdo que Justo estábamos haciendo este stream y, y onda, dos segundos después que terminamos me apareció en Facebook el, el teaser de esta noticia sí. que fue que Limited Run Games puso ahí un pollito en el medio de, un, de una muralla y fue como, ok, tenemos un anuncio para ustedes y al día siguiente se anunció el Castlevania Anniversary Collection que es... Bueno, no solo un juego que tiene para Switch y para Play, eh, que tiene un montón de juegos de Castlevania, algunos como el Bloodlines que solamente habían estado en Genesis, en la Mega Drive, eh, y no habían sido, si no me equivoco, no han sido relanzados el Bloodlines en ninguna otra plataforma. Eh, y bueno, anunciaron un montón de cosas con, esta con este juego y con esta colección, ¿no? Que incluye pósters, incluye bandas sonoras, incluye cajas maravillosas, libros de arte, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, estábamos conversando que la, la edición más cara probablemente es muy, muy, muy cara. Cuesta alrededor de 175 dólares. Eh, con todo, con la caja, con el póster con los libros de arte, con los box sets con la, los... de hecho viene con unas carátulas si no me equivoco que son como clásicas de, para cada uno de los juegos sí. viene además con una, cara, con una carátula pequeña de cada uno de los juegos que incluye el, el, la colección así que está increíble la verdad increíble, pero sí coincidimos los tres que está un poquito caro, bueno... Va, para el contexto, ¿no? digamos, actual. <risa> claro, para los fanáticos es una noticia sensacional, sobre todo porque ya había salido el... el Castlevania Collection, pero esta edición uh -huh. aniversario que viene con eh, cosas físicas, eh, muchos no lo esperaban y muchos obviamente dijeron, ah, veamos cuánto sale, la gracia, porque Limited Ram siempre se ha caracterizado por sacar distintos como packs o, o kits eh, al respecto. Eh, justamente está el, el tema del, de, de tener el juego con otros eh, apartados yo creo que voy a tener que abrir acá el, el otro que el que cuesta 60 dólares y el que viene el juego pero uh -huh. aparte de eso viene con algunos eh, artbooks viene con el soundtrack y viene con el, la cajita y eh, el guardapolvo al respecto uh -huh. pero la edición que es la, la Ultimate eh, es obscena. Es obscena en, en cuanto a contenido sí. y obscena en cuanto a precio. Que yo no lo aguanto tanto. Yo este tipo de colecciones sí, no, no... Más allá de 120 de dólares en realidad para mí ya es ya algo que entro a, a pensar con el bolsillo verdaderamente. Porque hay que comer. Sí, bueno, igual coincidi, con, eh, convengamos que al igual que lo que pasa con la música hoy en día... Eh, definitivamente todo lo que es juegos físicos y todo lo que es esto está orientado 100% a coleccionistas, no está orientado a gente que, que juega propiamente tal. Si tú jugáis en la Switch, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que no podés irte a una tienda, digamos, física a comprarte la cuestión, todo digital hoy en día. Steam se comió el mercado físico y ahora las tiendas digitales de las mismas consolas se comió el mercado físico. Así que, bueno, todo, esta, todo este marketing está orientado y todo, todo este material, digamos, está orientado a coleccionistas. Y es por eso también que tienen precios tan elevados y tienen, tienen tantos detalles también, digamos. Por eso mismo viene con las carátulas originales, viene con el soundtrack, viene con la historia del juego, viene con posters, viene con un montón de cosas precisamente. Porque está orientado para coleccionistas, no está orientado claro. para jugadores. Sí, y digamos que la colección, tal como dices, está pensada justamente para la gente que le encanta eh, tener cajitas físicas guardadas. Hay gente que los compra solamente para tenerlas guardadas sin, sin abrir, cosa que aumente su sí, el, claro. el típico del coleccionista. O sea, yo hago la pregunta ahora... Directamente, porque el Metagrand viene haciendo estas colecciones o sea, hace bastante rato La última que recuerdo que, que vimos fue la de Scott Pilgrim Esas colecciones ahí, realmente... <ríe> esas colecciones realmente son como... A, a, yo me imagino que habrá alguien que las compra como inversión Esperando poder que crezcan en su valor en el futuro Quizá, si es que tenés que deshacer Porque me imagino que, por ejemplo, tú que te compraste la de Scott Pilgrim ¿No te la compraste esperando después de revenderla...? No. A futuro, como un elemento coleccionista, ¿cachai? No, no, no. Yo, yo, yo lo compré. Eh, yo por, personalmente. Por, claro, yo lo compré justamente porque. El por por cariño. El, uno, por cariño. Y dos, porque nunca salió la edición física. Así que es una oportunidad para mí ah. casi única de que el, el juego, si lo llegasen a borrar, no lo voy a perder. <risa> Exactamente. No sé, yo creo que este Castlevania Collection viene de la mano con los otros collections que habían sacado, como el de Contra, si no me equivoco. Sí, porque claro. me acuerdo que los habían anunciado como dentro del, del mismo Los mismos lanzamientos. Sí. Yo me compré en la Switch el de Contra. Uh -huh. y, y recuerdo que si bien es si cierto la edición digital creo que como 30 dólares o no cosa por el estilo yo me la compré el de contra también porque lamentablemente venía con el hard Corps, que es el único relanzamiento que tenía ese juego y dije ya está bien me lo voy a comprar solo por ese contra, solo por ese contra y, no. y recuerdo que como los features que traía en ese entonces la colección traía como un libro cachai como de la historia de contra y todo el asunto uh -huh. Un libro or ordinario porque era un libro de esos como que tú recogí a la salida como que te compré y como estás a punto de pagar en la caja de un, de un supermercado y está ahí al lado del libro de no sé soy luna y cosas por el eh, y igual no es no es una mala colección lo, lo que la gente más crítica de este tipo de colecciones es la emulación claro. ya porque son to ah, todos estos em es bueno. en el fondo todos estos son emuladores eh, pero por lo menos yo sé que en el de Castlevania solamente por el. Solamente por el Bloodlines, Bloodlines. vale la pena. Bueno. Solamente por el Bloodlines. Sí. Porque todos los DNS Están todo, tenés que, está todo de... disponible en todos lados. Los otros son como relle... sí. el de Game Boy es relleno, ¿cachai? No, no viene el de PCX, por ejemplo. No. no viene... Creo que no viene el Round of Blood tampoco. No. A ver. ¿Viste? Sí. No, no viene, se puso ahorrar el primer claro. el pato. Abajo, sí, no, no, no vienen el, el Simon Quest, el Dracula's Curse, el Super Castlevania. Eh, después está el The Castlevania, el que es el de Game Boy, justamente el, sí. el en Oye, pero ese, ese juego es muy el bueno, que lo jugué hace poco. Era y el, bueno. Kid sí. ¿Qué el Kid Drácula. Kid sí. Drácula, yo lo hubiera sacado y hubiera puesto el de el Rondo Flop pero no lo pusieron. Y ni siquiera el Rondo Flop podrían haber puesto el de. Al de Super, este, bueno, que es lo mismo en realidad. Y, y hubiera sido una buena colección, pero anda a hacer tú porque no lo puse ni licencia, probablemente. Pero igual, eh, yo, yo digo, mira, ya de por sí esa edición digital era para fans. Era, había que ser muy fan para poder Comprártelo y ver valor en eso Y comprar una edición coleccionista Como de 170 dólares para recibir dos póster y la banda sonora sí. No sé sí, no. Yo, yo creo que el libro, yo creo que de todo eso El libro probablemente sea como El elemento más valioso que tuve que tener Y tampoco era un libro muy grueso, te digamos Así que no es como que te voy a comprar como el, no sé Es el de la historia de Zelda ¿El? O ni no, siquiera no. un libro de no No un libro de concepto, tampoco Entonces... Mm. No sé, no, yo, yo personalmente, yo todavía no he visto una edición de Repeated Trans que yo realmente yo la vea y diga, wow, wow, 150 dólares, ahí está mi 10%, por favor, sí. deme, deme mi edición conexorista. Sí. Y, wow. y, y si sale esto, mira, y si sale esto, a mí lo que me dice es que va a salir una de contra también. Sí, es sí. muy posible. Eh, igual Limited Run es una de las empresas que se ha dedicado a sacar ediciones físicas. Hay otras uh -huh. que están optando al mismo sistema y que por lo menos le intenta hacer un poco más de competencia, no con el material de las cosas que saca, sino más bien con las cosas que puede ofrecer dentro de los mismos kits. Claro. Como figuras. que sí, yo he visto, sí, hay, hay, hay varias compañías que están dedicadas exclusivamente a sacar. Como Tier Parties sacando merch de juegos. Claro. Eh, incluso el juego de juegos antiguos. O sea, así, creo que todo el mundo le ha salido por las redes sociales ese, esos avisos de esas figuras de Kirby, de, de Zelda también que estuvo dando vuelta un rato. Así que, bueno, igual... Más poder para la gente que tiene los recursos y, y la disposición de comprarlo. ¿no? Sí. No, no, no, no. Sería muy esnoble de mi parte criticar sí. a la gente Ahora, que su me su gustaría hacer un, un, un, un noticia 1.5, por decirlo de alguna forma, porque uh -huh. justo hoy día anunciaron otra, otra colección que no está orientada a jugo, juegos retro, yeah. sino que más bien está orientada a un juego yeah. bastante más reciente, que es el Among Us. No sé si ustedes vieron que se anunció. Hoy día. No, pero anunció. justamente lo estoy revisando en estos momentos Sí, y me parece, me parece muy curioso porque es un juego móvil y de Steam Que ya, o sea, a mí me gusta caleta jugar Among Us, me encanta Porque por el factor social y porque entretenido, ¿cachai? Y tuvo su momento y bueno, en el medio de la pandemia tú, Cualquier juego que tuviera interacción humana básicamente como que agarró vuelo Y el Among Us agarró vuelo y... Eh, pero habiendo dicho eso, me parece muy curioso esta colección porque tiene un disco de música Cuando la Among no tiene mucha música <risa> Sí, dice que es un eh, disco de música ambiental Ambiental Será, será como, como música así como para complementar el juego Así como estos discos que te venden como para jugar D&D, ¿cachai? Es como vuelo de fondo cuando de D&D eh, Es curioso, sí. por lo menos curioso Sí, justamente estoy mostrando. Wow. que encontré la imagen del, del tema. Eh, lo que incluye la colección es el CD. Eh, también incluye el botón de emergencia. Que sí, incluye sonidos reales del <risa> El Steambook. <risa> Tiene un disco con los artes conceptuales y entrevistas. Eh, también incluye. Eh, no un juego físico, pero sí la tarjeta donde puedes descargar el juego en Steam y Epic Games Y un póster reversible sí. Yo creo bueno, que esto, esto llegó como... A ver, espérate, espérate, yo, espérate estamos, a, esto es, estamos a mayo, ¿sabes? mayo, mayo <risa> abril, marzo, febrero, enero, diciembre Llegó seis meses tarde, sí, es que Navidad pero... fue hace seis meses yo creo que el público objetivo de esto ni siquiera es como coleccionista Es como, mamá, cómprame un peluche de Among'o ¿Cachai? Yo creo que sí. ahí, ahí estaba el... Sí, igual tiene su público por ser un juego muy casual Y hmm. por lo, la mayoría del gameplay es la misma interacción humana Sí, es que es eso es eso, es una excusa para conversar con amigos. Claro. Eh, hay muchos juegos que, que, que tienen éxito en ese ambiente, digamos, como, como los, Jack, los Jackbox Party, ¿cachai? Digamos, ¿El Fall ¿no? Guys? Sí, el Fall Guys, pero bueno, no el Fall Guys cayéndose. igual era. Sí, gente cayéndose. Pero bueno lo que Bueno, me, me acordé de El otro día que fui a comprar al supermercado Y había una señora que tenía Gorritos, gorritos de Among Us y claro, la señora, señora <ríe> la explicaba Le explicaba al comprador Así como, no, es que yo todo lo que se vuelve a Popular en internet lo imprimo en gorrito Todo, cualquier cosa que se vuelva popular Lo imprimo Y, lo, y hago gorritos antes, a la wea. Y, eh, sí, Antes en era Eran los de Freddy, antes de Freddy Era Fortnite, antes de Fortnite era Minecraft, antes de Minecraft yo, yo estoy esperando que empiezan a salir los gorritos de. ¿Cómo se llama? De Genshin Impact. Las poleras de Genshin Impact. Sí. Sí, para cualquier vuelta. Sí. sí. sí, sí, sí. La, un, la única forma de medir la popularidad es cuántos productos sí. se han generado a partir de eso. Sí, En el mercado. Bueno, sobre pasado. todo en países como nosotros, que sí. es como eh, los cabros chicos buscan obviamente cosas de este estilo. Claro, entre la toalla de Sonic con la cara de Felipe, con Sí, bo. no, mi, mi, mi hermanito chico, por ejemplo, está obsesionado con plantas contra zombies. Es mm. como que es, es su juego. Y el Undertale también, ¿cachai? Yeah. Pero cualquier cosa que pueda encontrar de esa web es como a comprobarlo, por favor. ¿Cachai? <risa> <risa> y esto, yo, yo, yo creo que esto cae un poco en esa categoría, ¿cachai? Solamente que es más primer mundista, digamos. Sí. Cabo, gente que tenga poder eh. adquisitivo. Me sorprende, me sorprende que protegido. no venga con un peluche. Sí. Ay, me Anda. sorprende que no venga la cuestión con un peluche. ¿eh? Sí, en todo caso. Sí, me sorprende mucho. Algo que hubieran cobrado 30. Eh, Pero quizás sí lo estén pensando a futuro. Porque una vez que hacen el anuncio, como que de a poco empiezan a liberar la información de que oye, vamos a sacar más cosas antes no, sí, de Ese ver lo venden ellos directamente ya, si sí, no, esta cuestión yo, te, yo mira, el de Castlevania pasó, yo te puedo decir, sí, probablemente bueno, viendo las reacciones de Enehan, ¿cachai? Y de otro amigo, digo, sí, probablemente hay gente que se lo compraría, porque igual Castlevania, lavando sonora, ¿cachai? Limpacto, todo el asunto, ya, ok. Pero a us ¿cachai? <ríe> es como... ¿tienen? Y, pues, pues, alguien, alguien en la audiencia probablemente debe estar enojando ahora. Así, así, Oye, pero si a mí me gusta la monga, si es el mejor juego, güey, Dios, que no, no. Yo sí tengo que admitir ¿eh? que yo lo compré en estilo. <risa> lo jugué como dos veces. Nunca más lo volví a jugar. Y era demasiado tarde para pedir el reembolso después de que yo me enteré de que la cuesta estaba gratis en la... Entonces... <risa> Ya, pero. Excelente pero... yo. Ahí, bueno, pero. Apoyé, apoyé el juego. Apoyé el juego, apoyé a ¿Sí? los desarrolladores. A mí me gusta el juego. Explico lo que. Bueno. ¿Cómo? Se... No, no, esta no, cuestión? No, Para nada, no, pero. Yo no, yo no jugo. Yo sé que tú estás emocionado por la edición coleccionista de Among Us, cachas que hay en la banda sonora y no, no podéis esperar a poder tener el botón de tamaño real que tú lo petáis y suena. <risa> no, lo voy a llamar de, de timbre en el, en el departamento ahí. No, yo, yo me pregunto, ¿la edición super coleccionista vendrá con el megáfono? Sí. Para que los cabros chicos griten, chistes de Mongo? Claro, sí, no sé, bueno. Imagínate, eh, eso sí, eso sí que serían yo, yo lo único que digo, weón, menos mal que este año no tuvimos ninguna. Ni el, el año pasado no tuvimos ninguna compañía de videojuegos donde la gente pudiera hacer cosplay porque ya está lleno el cosplay y te de Mongo, weón. Yeah. Ay, ay, ay. Pero bueno. En fin, pero sigamos, Seguimos. no nos hemos pegado. En Seguimos. 2021, el mundo Seguimos. siguió a pesar de todo. Dale, tenemos más noticias, ¿cierto, Pato? Sí, sí, si tenemos más noticias. Más noticias. Eh, estaba intentando recobrar una porque también se me había quedado uno en el tintero. Eh, eh, por, por mi lado está bastante cargadito, así que démosle que meterlo con el tuyo y después <ríe> conmigo porque igual sí. son hartas noticias que están relacionadas. Ya. Oh, ya, bueno. Entonces yo voy a hablar de algo que quizá va a ser la nota triste. La nota triste oh. de, de, de lo que pasa esta semana. Música triste en este momento, Tito, por favor eh, No, no voy a hablar de Sonic, No, lamentablemente, yo sé, hay gente que está esperando... No, no, pero lo que pasa es que esta semana el vicepresidente y jefe de proyecto, jefe de producto de Stadia Renunció y se retira de Google, lo cual sí. yo sé que para todos los fans de Stadia que nos están escuchando tiene que ser una noticia devastadora que realmente no la vieron venir debido al gran éxito de este nuevo proyecto de google y que probablemente impactar todos los proyectos futuros que esta iniciativa que ya tiene como dos tres años creo eh, y que le, yo me imagino que tienes una mira, ya, voy a dejar de ser sarcástico porque es horrible hacer eso, pero sí, sí. el punto es que yo me siento muy mal que todas las noticias que estamos teniendo de Stadia hoy en día son solamente malas noticias. Estamos todos a la espera de que finalmente pase a ocupar su lugar en este cementerio de productos de Google que existe, que para gente que no sabe, Google está lleno de productos de proyectos muertos. Sí. Lo cual no deja de ser igual... Venga, porque eh, eh, eh, yo, yo dejando de lado el morro y todo eso, yo pienso la cantidad de gente que, que probablemente se metió en Estadia tratando de iniciar una carrera o de potenciar sus proyectos solamente para encontrarse con un proyecto que, que llegó muerto al nacer. Sí. Porque... Yo, yo, yo creo que nadie, o sea, la gente que estuvo un poco involucrada conoció todo el, el sistema del streaming de videojuegos. Tuvimos acá en Chile también servicios de streaming de videojuegos. Sí. Y yo siempre, siempre he sido de la opinión de que son una solución para un problema que no existe. Porque hasta el día de hoy nunca pude yo entender cuál era el público objetivo de estos servicios. Porque, la, la, o sea, recap. Muy rápido, para no robarme todo el programa hablando de sobre el mismo ya. La gracia del streaming es que tú no tienes que tener un equipo gamer potente, ¿cierto? Claro Y obviamente, claro, por ejemplo, eso le pasa a muchas... Así lo vendieron, porque es un problema que le pasa a mucha gente Imagínate, hoy en día en el, en el mundo del desarrollo de, de, de el armado de PC Hay una escasez de componentes y es súper entendible que eso sea... Un mercado muy atractivo. Ahora, 2021, esto estamos hablando que ya lleva como 3, 4 años tratando de surgir. Uh -huh. El problema es que, por ejemplo, acá en Sudamérica, por acá específicamente en Santiago, el servicio que se estaba ofreciendo, que no me acuerdo cómo se llama, y no lo voy a mencionar tampoco, se me acordara ¿eh? eh, te decía que tú podías contratar este servicio de manera mensual, pero tenías que tener mínimo una conexión de... Eh, mínimo de 10 megas, creo, o más. Sí, claro. Más. De hecho, creo que mínimo eran como 20 megas de bajada. Por lo menos. Claro. Ahora, si tú entiendes cuánto sale contratar un plan de 20 megas y que tenía que ser fibra óptica para tener un desarrollo óptimo, o sea, para tener una experiencia óptima, eh, tú te das cuenta que muchos, muchos proveedores de servicio no tienen ese, ese tipo de conectividad con... Probablemente el 80% de Santiago en regiones ni siquiera voy a hablar porque no conozco nada la situación de regiones, pero en Santiago hay muy pocas comunas donde existe este servicio de fibra óptica. Sí, de hecho mucha gente sí. tiene problemas por eso. Sí, igual ¿Cómo? de a poco, de a poco más que nada porque se ha vuelto barata la tecnología, se ha ido democratizando la el, la colocación de la fibra óptica, pero aún así falta, falta mucho. Uh, falta mucho, falta mucho ¿no? porque y... aparte no, espérate, no, y es que el problema, aparte de, de este servicio, es que ellos te entregan un catálogo de juegos que tú puedes claro. jugar No es que tú puedes jugar los juegos que tú quieras, no es como que tú lo instalas en un servidor y puedes jugar, no sé, por Cyberpunk 2077 Tú podías, por ejemplo, dentro de todas las cosas que te ofrecían, por ejemplo, era Arkham Knight Tú podías jugar Tomb Raider No podías jugar nada que tuviera multiplayer, por razones obvias hmm. No podías jugar... Nada que fuera, por ejemplo, muy nuevo, claro entonces eso limitaba mucho la cantidad de opciones que tú tenías para jugar Entonces al final, eh, o sea nada, nada, nada que tuviera como interacciones online, por ejemplo, nada que involucrara DLC, ni nada por el estilo Y aparte tampoco tú no tenías, no eras dueño de esos juegos, tú solamente tenías un acceso, era como ver una película en el fondo porque esa es la gracia del stream, que tú no corres el juego en tu PC, pero no eres dueño del juego, solamente estás pagando por la oportunidad. En el fondo estáis pagando por un cibercafé muy caro. En el fondo cuenta? de eso, sí. Eh, pero, entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, acá en Sudamérica ya tenemos una muy mala infraestructura. ¿eh? Y esto, esto, en Estados Unidos, también es el problema. Y de hecho, toda esta, toda esta iniciativa de estadia de Google, de, que, que en, en, en, muy en superficie era democratizar el acceso a todos estos eh, equipos de alta gama, partida con Google pidiéndole, por favorcito, ojalá, de buena voluntad, a los ISPs que mejoren su infraestructura. Mm. No ellos poniendo lucas para mejorarla, mejorarlas, sino que ellos pidiéndole a, a TIT... A Telco, a Telcast, caché, no me acuerdo qué hay otras compañías más ahí en Estados Unidos. Verizon. Eh, Verizon, eh, eh, que, sí. eh, que ellos mejoraron su infraestructura y, lo, como tú te podrás imaginar, los lo ISP, los proveedores de Internet, le hicieron mm. así. Claro. Sí. Porque no estaban ahí, no tenían por qué. De hecho, hay toda una discusión de cómo los, los ISP, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, eh bueno tienen un monopolio sobre el acceso al internet tan grande que no tienen ningún incentivo para mejorar sus eh, se llama su infraestructura sí. todo, todo lo que ha pasado en los últimos dos años ha dejado en vergüenza la mala que es la infraestructura del internet a nivel global y eso esto está a este nivel única y exclusivamente por apatía de los ISP das cuenta? Sí, hay que decir que aquí en Chile tuvimos la fortuna, o desfortuna, pero por lo menos logró un poco más, eh, ¿cómo se llama? Eh, democratizar el tema, de que llegó WOM con una oferta súper disruptiva. Entonces, por lo mismo, lo que causó fue de que eh, la gente que optaba a WOM, optaba porque era atractivo en cuanto al precio y a lo que ofrecían. Digamos que la infraestructura no era la mejor, pero trabajaban en eso. Y eso causó que las mismas compañías empezaran a perder clientes. y Por lo mismo tuvieron que tomar la iniciativa de mejorar su infraestructura. Sí o sí. claro En Estados Unidos no es tan así. Cualquier ICP que llega, eh, tienen como este tema de que son virtuales. Casi. Mm. Y todo lo demás es costo de ir a implementarse y... Prefieren más mantener el, el monopolio entre las compañías más grandes que son Verizon, eh, AT&T y T-Mobile, ese era el otro. T-Mobile, verdad. Bueno, sí. eh, hay, que tener, hay que tener en cuenta que todos los, no sé si experto, pero estaba dando vuelta eh, la, digamos, la noción cuando se anunció esta idea de que faltaban por lo menos 10 años para que la tecnología siquiera fuera imaginable. Para sí. hacerlo de, de cierta forma, porque, o sea, de partida, mucha gente hoy en día, sobre todo con el tema de la pandemia, se volcó a hacer streaming de juegos, que es algo súper válido, hacer streaming de distintas cosas. Y si tú te tratáis de hacer streaming a la vez, streameando un juego, es una cosa un poco extraña. Es como que el internet, el internet, como que no puede procesar las dos cosas a la vez, entonces, como que perdí clientela, además. Claro, Quería... es que a, a, aparte de eso. Eh, hay un tema con el, la jugabilidad en línea y el tema de la latencia es algo que sí. es sumamente crítico porque en una consola eh, se calcula de que más o menos ronda entre los 6 y los 60 eh, milisegundos inclusive hasta un casi 100 milisegundos se podría considerar aceptable de que un input te produzca un feedback correspondiente, sea para un salto, sea para una acción particular. En cambio, claro. el inter el, por el Internet, por lo general, con la infraestructura que uno tiene, es el tiempo que se demora en enviar el, la, acción, la, señal. El, la señal, el tiempo que toma el servidor en procesar esa señal para eh, determinar la acción que vas a, eh, vas a hacer, el procesamiento en pantalla y para que te llegue. Entonces estamos rondando sí. de que una acción es por lo menos 10 veces en cuanto al tiempo eh, en lo que se demora en, en que te llegue y eso es regla general. Aunque esté aquí claro. eh, procesado okay. con un servidor al costado, si ocupas la señal internet para hacerlo, obviamente vas a tener una latencia porque es por defecto. Hay, hay un delay natural, ah, hay un delay. Que Google, Google, cuando presentó el equipo, ¿cachai? obviamente está todo mascarar el tema de distribución, no existía delay y todo eso, pero justo en el mismo evento de presentación la gente podía visiblemente sentir el delay. Claro. Entonces, era un era un... Yo creo que fue una que muy mala apuesta vez. Por eso te digo, como dije al principio, era una solución buscando un problema Que al final no fue a ningún lado no Y, y trataron de hacerlo de la exclusiva, trataron de traer gente importante de la industria Trataron de ponerle plata a proyectos, ¿cachai? Pero al final, nadie, nadie Yo hasta el día de hoy es raro ver que por ejemplo hay juegos que salen abajo anunciados Para Play 4, para Switch, para Stadia entonces, como igual, yo, como para terminar el tema, para no seguir cayendo en el morro, mira, esta tecnología sí funciona, sí está implementada. Por ejemplo, en Japón, tú puedes comprar juegos para jugarlos en la Switch que normalmente no corre en la Switch. En la Assassin's Creed, eh, hay algunos Resident Evil también que se pueden jugar así en modo streaming. Pero en Japón existe una infraestructura Para soportar ese tipo de acciones ¿cachai? Y tiene también sus limitaciones Claro Lo no. eh, claro que es Uno de los Resident Evil Tenía la opción de poder ser jugado a través sí, de streaming sí, Y ahorita este Japón sí, resultó sí, mucho al final mejor tema, Que en el resto del mundo Por supuesto Porque de nuevo Existe la, existe la infraestructura para soportar Ese tipo de cosas Pero bueno Mira, la verdad es muy probable que la próxima vez es que hablemos de estadio o que alguien hable de estadio va a ser para que finalmente Google lo dé de baja. Porque ya, ya es insostenible. Sí, bueno, con el hecho de que haya renunciado el CEO ya te dice todo. Sí. Bueno, ahí cada noticia va a ser un clavito más en el ataúd. Seguimos en desarrollo. <risa> sí, sí. Bueno. Pero y... Pato. Justamente, por favor cuéntanos sí. qué viene mira hay hartas noticias que dentro de la semanita surgieron y que están bastante interesantes el primero de ellos tiene que ver con el caso que se está llevando a cabo entre Epic y Apple eh, eh, justamente esta pelea entre dos titanes porque Epic no quería pagar eh, el el royalty que se le pagar a Apple por usar su App Store causó de que ellos iniciaran una demanda y eh, disfrazándolo de causa social. Diciendo de que a los desarrolladores no deberían pagar tanto por justamente eh, ofrecer sus servicios a Apple. Y Apple diciendo de que Oye, es mi ecosistema, yo pongo las reglas. Y casi lo tardan de no, en práctica monopólicas y demás, pero, pero bueno. Sí. Dentro de todo, por, como se está llevando a cabo el juicio, han tenido eh, que justamente Epic mostrar correos relacionados al respecto. Y esos correos han sido bastante eh, interesantes para poder analizarlos. Porque han salido varios detalles de Epic comunicándose con diversas compañías, eh, justamente proponiendo negocios y demás. Ha salido uh -huh. un listado gigantesco, y eso que es, eh, creo que es el primer día. <risa> El segundo día llevado de juicio y ya de por sí hubo la polémica de que para poder iniciar el juicio, eh, antes de que cuando se estaban llegando a la, la audiencia, se conectaron niños y gritando que es Free Fortnite. Eh, liberan a Fortnite. Free Fortnite. Sí, pero la causa de haberse iniciado a cierta hora, creo que era como las 10 de la mañana y... Estuvieron media hora apagando los micrófonos de la gente porque todos salían gritando. Todo fue fue que, una locura. Lo que pasa es que, como público, como audiencia para el juicio, ellos tenían que tú te podías conectar directamente y escuchar el juicio, porque claro. es un juicio público. Sí, pero, está, tipos, obviamente... pero no lo tenían en modo streaming, sino que en modo conexión cualquiera. Claro. Y eso causó una locura. Giganteca es como cuando el... la clásica llamada zoom. <risa> de Zoom y se sí. trae de un buen a bailar así en pelota sí claro. Y alguien debe haber compartido el link y qué hora locura oh, Así que, bueno, igual Apple siempre, siempre ha sido más restrictivo para poner apps. En todo caso, yo recuerdo, me tarude cachar mucho más de, del tema porque desarrollo videojuegos, pero recuerdo que cuando yo también estaba metido un poco en el tema de desarrollo de juegos, recuerdo que en, Apple, en, en digamos en Android era bastante más sencillo meter aplicaciones, el tratamiento y los pagos sí. y todo eso, y en sí. Apple siempre ha sido un cacho. Sí, siempre ha sido un cacho, pero porque por lo general ellos velan en mantener su ecosistema lo más limpio posible o lo menos intervenible posible y trata de poner varias barreras para que algo sea aceptado eh, claro. yo a mí también justamente como yo estoy en el mundo de desarrollo me ha tocado saber de cosas de que en android pasan sin problema pero en apple es como tenéis que justificarlo casi con el papa para poder pasar <risa> la bendición claro bueno bendición dentro de, de... las cosas sí, ahí volviendo ¿Cómo? al tema eh, los correos que han salido eh, justamente han tenido conversaciones con Microsoft de que fue epic de que eh, pusiera o en, en, se ¿cómo se llama eh, se impulsara el hecho de ofrecer el multiplayer gratis ¿Caché? Ah, de no, forma no, gratuita sin, sin, sin gold ah, y justamente salió, hace, bueno, hace, hace poco salió el tema de que ya los juegos multiplayer no van a necesitar el la suscripción a Gol para poder jugarlos en modo multiplayer yeah. eh, ah, yeah, yo pensaba que el, el Fortnite tenía crossplay y todo Sí, no tiene crossplay pero no. aún así eh, tanto en Playstation como en bueno en Playstation ya no existe el crossplay pero en, para jugar, ocupar los servidores online necesitáis una suscripción y ahora claro. justamente hace pocos días salió una noticia okay. de que no, lo va, no los van a necesitar eh, también que eh, Fortnite ha generado 9 billones, o 9 mil millones como es la cifra en el resto del mundo eh, de ganancias en los primeros dos años si, sí, bueno, ¿no? si sí, Fortnite todavía sigue siendo una, una fuerza importante, a pesar de que no lo es tanto como era o sea, yo creo que el público se dividió un poco ahí con Valorant un poco y bueno, mucha gente, mucha gente también hay, hay mucha gente nueva en el LOL, me parece muy curioso. Sí, es eh, que se ha renovado porque aparte salió el, el LOL para móviles, el Wild Rift. Sí. Entonces agarró aún más fuerza un y bueno. una audiencia de que es algo fresco y algo lo que lo puede jugar en cualquier parte. Correcto. Sí, así que bueno, si bien el público del. del bueno, también está el tema de que todas las empresas había ahí por haber de videojuegos o casi todas trataron de sacar alguna especie de Battle Royale incluyendo el Warzone que también está bastante de moda ahora sí eh, eh, justamente el Warzone es el caballito de batalla de ¿cómo se llama? de Activision de Activision y sí. gracias a eso ha sido aún más de o Blizzard que justamente hay otra noticia relacionada al respecto sí, sí, sí siempre hablamos de Blizzard de alguna forma <risa> sí. así que Vamos a eso Sí. Eh, también de que Epic Ha gastado por lo menos 11.6 Millones de dólares En juegos gratuitos Y ha ganado 5 millones de nuevos usuarios eh, Como retorno En total Pero, se han liberado hasta el momento 38 juegos de forma gratuita Sí. Pero ¿qué estáis? Solo un 7% De toda la gente que ha llegado A Epic por los juegos gratuitos Se ha mantenido. Ha comprado algo claro. en Epic ¿Todo el 7%? Sí. sí, tienen una tasa ¿Sí? de conversión muy mala. Mm. Pésimo negocio. Y ahí justamente sí. declarando el CEO dijo que esto igual es algo no, a no. más mediano largo plazo y es una estrategia que se está llevando a cabo y eh, tiene diversos pasos, pero por ahora a, que, no, no se ve muchas luces de que esté funcionando. Es que pasa un poco lo mismo no. que, que, que está pasando con las aplicaciones de... De entretenimiento... Digamos... Llámese Netflix... Disney Plus... Que en un principio... Era como... Ok... Pago Netflix... Y tengo todo lo que necesito... Pero... Empezó a pasar que cada cuestión... Cachó que... La, que funciona... Y cada servicio empezó a sacar el suyo... Y tenía Hulu... Y tení HBO Max... Y tenía Disney Plus... Y tenía, Bueno ahora de tenemos... Crunchyroll también... Y tenía un montón de otras cuestiones... Que... Si bien... Ayuda a que haya variedad el billete al final te sale lo mismo que, que tener un servicio de cable ¿cachai? y tener sale, sale más incluso sí. dependiendo de la cantidad de aplicaciones con las que te manejáis. claro nosotros acá en la casa tenemos dos o tres creo bueno te, yo pago Grand y ahí en, en la casa también pagan Netflix y tengo una cuenta de Disney Plus con unos amigos pero para contar o, pero deben haber 10 fácil sí. Paramount Plaza con una creo que también ahora sí. hay una de Paramount Sí, es que ahí lo que sucede es que por un tiempo, y esto pasa en casi todas las cosas en todo caso, eh, alguien, en este caso Steam, eh, hace algo pionero y coloca ellos mismos eh, los recursos para poder montar la infraestructura para lo que necesitan. Y todas las compañías claro. se cuelgan inicialmente en esto y lo aprovechan, y Steam obviamente genera diversas ganancias. Pero llega un momento en que la tecnología eh, eh, llega a democratizarse y por lo menos los costos resultan ser más baratos para poder montarte tu propia infraestructura. Pasa con Netflix, porque so. llega un momento de que ellos eran los pioneros, porque ellos tenían obviamente todos los recursos para poder montar el. Eh, ver películas vía streaming. Pero llega un momento uh -huh. en que tanto la fibra te llegó a bajar de precio y los servidores ahora ya están todos en la nube sin problemas. Entonces uh -huh. eh, empieza a priorizarse no la tecnología, sino que el contenido. Claro. Y ahí es donde empiezan a discutir, no, o sea, es que estoy perdiendo pura plata porque tengo que pagar, debo pagar por eh, tener el derecho a publicarlo ahí si yo puedo hacerlo por mi cuenta. Eso pasa mucho, claro. pasa con Netflix, pasa, pasa con todo en realidad. Si hay casos de estudio que hablan al respecto y que eh, justamente te ponen el énfasis de que el contenido siempre va a ser más importante que la tecnología, a menos que la tecnología sea algo exclusivo. Claro. Sí, no, pero hay, hay hay tantas cosas que han salido a de la luz dentro de todo esto y sí. eso que, eh, eh, eh, mira, mira para que te una idea se liberaron algunas de las posibles colaboraciones que se iban a hacer para todo esto ejemplo tal ta, ta, ta, en la lista que tengo acá Jay Z uh -huh. Diana Grande <risa> Lady Gaga La Roca Ebron James, Inville Juegos del hambre no, los juegos del hambre eh, Naruto Metroid Prime sí, Son algunas de las posibles colaboraciones Que hubieran salido Y que supuestamente se descartaron Supuestamente Sí, eso es para Fortnite Sí, para For... Fortnite y, y, y La verdad, no me sorprende En lo absoluto, después de haber visto que Neymar Está en Fortnite. Mm. Porque. No, y ¿sabes? ¿Alguien, alguien en Twitter hacía un punto muy bueno. Neymar está en Fortnite porque Neymar se volvió un streamer de Fortnite y dijo que le gusta Fortnite y todo el asunto. ¿Sabes quién más le gusta mucho Fortnite y juega mucho Fortnite? Gary Medell. Gary Medell. No hemos tenido Gary Medell en Fortnite. Y se hubiera convertido en un pitbull Se <risa> skin cuenta cuenta la posibilidad de haber tenido de vender en Fortnite? ¿Tadís cuenta lo irrelevante sí. Que es eso en mi vida? Y cuán poco me puede importar? <risa> no porque Fortnite sea un mal juego Yo lo jugué de cierto tiempo ¿Cachai? Incluso me compré la versión De la, la... el modo single player Y todo, lo jugué bastante rato yeah. ¿Qué chucha, güey? ¿Cuánta plata genera Fortnite? O sea... Hay un resumen de lo de todo lo que fue la interacción de Tim Sweeney, que ha sido de Epic, ¿cachai? con el abogado de Apple y básicamente le dice, le dice, la conversación fue más o menos así. Nintendo, Sony, Microsoft, los tres te cobran 30% por de comisión las transacciones. No te permiten que tú Utilice métodos secundarios para que la gente pague uh -huh. ejemplo, que es uno de los primeros problemas que puso Forney Para saltarse esa comisión que le puso Apple En todos, promedio, generó casi 2 billones de dólares En todos sí. Los tres anteriores, por lo menos por lo menos En Apple, hace menos, menos de la mitad Muchísimo menos dinero de todo lo que genera en las otras plataformas también cobra los 30, cobra también ese 30%. Tampoco permite que hagan pagos alternos. Y eh, aparentemente el argumento de Epic es que eso es lo que está causando que Fortnite pierda plata. ¿Que Epic pierda plata tras de eso? Y fue un triste... <risa> ¡Charcha! Mm. Que la verdad hasta el, el abogado de Apple... ¿Cachai? literalmente hizo una hizo una como una referencia a, al, al mundo de Fortnite y la gente se acabó de la risa mm. ¿Qué extraño es como todo muy extraño es, es ridículo porque al final Epic, mira, todo el discurso de Epic ha sido alrededor de Oye, pero dejen que los niños jueguen a ah, eh, eh, Fortnite ¿Por qué les quitan Fortnite a los niños en este tiempo de crisis y todo el asunto? Porque es como, weón, well, ¿por qué meten a los cabros chicos en la web, solo? Se trata de que Fortnite se quiere cagar a Apple De hecho, well, me, me ni siquiera... Todo se trata de la plata, acordémonos sí, bueno. que Fortnite no está en, en, en Android Porque Fortnite, eh, la gente de Epic dijo, weón, well, no queremos pagar Sí. Se fueron de, de Google Playpool, ¿cachai? ¿sí? No están mm. en Android. Yeah, y aparentemente esa weá no les ha hizo perder nada de plata, nada, nada. ¿Cachai? Mm. ¿Sí? Porque si lo que ganan en iPhone es menos, muchísimo, porcentaje muchísimo menor de lo que hacen en consola, solamente, bueno, solamente en bueno, solamente en Playstation Fortnite generó 6 billones de dólares. Mm. Qué ridículo. Es mucha <risas> plata. Entonces, ¿qué chucha? Esto, esto weá es solamente una weá de un Spike. Con, con, con, con, todo es por Spike. ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿qué weá? ¿Qué weá? ¿Qué, bueno, ¿con igual ¿Cuál igual... es el punto de todo esto? Es, es, un, es, una, es un gallito... Pero dos corturas semanales. Sí. Unos patinazos bastante guáticos igual porque tú sacaron el... El año, el año pasado, el antepasado, sacaron una copia del Monster Hunter, el Doubtless. Y esa cuestión no pegó. De haber pegado un mes. Y, y, claro, y un par de meses. Un par de meses y murió. sí Y lo mismo con el con la Epic Store. Mucha gente lo que está diciendo es que están regalando tantos juegos que al final están trabajando a pérdida con la tienda. Sí. O sea, por mucho que digan que a, que a largo plazo sí. es una gotera. Y es sí. una gotera importante. sí. Para ellos lo más importante es que a futuro eh, sean las mismas empresas que quieran unirse o afiliarse a la plataforma de Epic por una exclusiva temporal, tal como sucede en las consolas, y después se liberan en el resto de las plataformas. Sí, de hecho, habíamos conversado que uno de los pocos golazos que habían tenido había sido la beta, la, digamos, esta beta de Hades. Claro. ¿no? Eso fue por Epic. Sí. Sí, justamente fue por Epic que ellos mismos propusieron de que hicieran esta beta abierta para que obtengan feedback que lo hicieran en su plataforma. Pues te, apuesto, te apuesto que hoy en día la depende más en Steam que en Epic. Yo creo. Todo el rato, todo el sí. rato. Pero bueno, justamente negocios son negocios. <risa> negocios son negocios. Otra de las cosas interesantes que surgió dentro de los correos que se han mostrado es que hay servicios en la nube de Cloud Gaming que iba a ser lanzado por Walmart y Epic donde explica eh, cómo se construye la infraestructura de demás. Es. y claro, al final mm. Epic va a terminar apuntando a eso, que va a ofrecer su plataforma para que los otros eh, ofrezcan sus productos en, en sus ecosistemas Claro que es un poco lo que, bueno había tratado de hacer, que yo creo que finalmente al final fueron, fue solamente una cosa con Activision Pero lo que había hecho Battle.net al principio es que se había especulado que como que se podía Tratar de convertir en una especie de Steam, en una especie de cosa más abierta Pero al final fue, fue Activision no es que se metió ahí sí, sí. Y, Pero eh... la verdad es que hoy en día Steam no tiene competencia Yo no. encuentro que Steam en computador no tiene competencia Sí. Es que el problema... Mira, lo que la gente critica Lo que la gente va a criticar siempre de, de, de, de, la, de la competencia entre Steam y la Epic Store La misma que se le plantea a todas, todas las otras tiendas que existen de Uplay, la de la de, la de de EA... ¿Cuál es la de EA? No me acuerdo La, la de EA no me acuerdo La... Ah, es, es el, el Origin Origins... Eso, gracias Así, así de mala ¿Qué está ahí? Eh, perdiendo sponsor por any percent. ¿cachai? Oye, <coughs> eh, el problema es que Steam tiene 15, 20 años ya de desarrollo. Steam no solamente es el storefront, hay tecnologías de, de paso que Steam te entrega, ¿cachai? plataforma, todo el asunto. Todo claro. ese tipo de cosas que entrega Steam, entre comunidades, herramientas sociales, tecnología, sí, etcétera, etcétera, etcétera un montón de cosas que entrega Steam. Los mismos foros y todo. Hasta el día vi. de hoy, Epic, en Epic no podéis tener wishlist, no podéis tener un carrito, ¿cachai? Y cosas por el estilo. Y la gente se pregunta que al final, Epic Store, ¿para qué está ahí? ¿Para entregar un... Un, un elemento competitivo contra Steam Y si lo busca, ¿por qué no ha implementado absolutamente nada? Después de que acabamos de decir que ha ganado 6 billones de dólares Solamente con, solamente con ¿cuánto se llama? Con la venta de Fortnite en Playstation, ¿cachai? ¿Por ninguna de esas features? ¿Por qué no, no hay una búsqueda de un mejor servicio? Que es, entre comillas lo, lo mismo que le pasa a cualquier persona que trate de competir con YouTube Sí, es cierto, es un, entre comillas, estándar del mundo actual. Existen competidores alternativas como Vimeo, Vimeo, Delibotion, etcétera. Pero ninguna ha sido capaz de entregar eh, un servicio que sea lo suficientemente bueno o mejor de lo que entrega Steam. Que la gente ni siquiera pide que sea mejor, pide que sea igual la, Hay mucha gente que no quiere estar en Steam y se quiere puro ir Pero no tienen a dónde Porque la opción es que Epic Store que no tiene absolutamente nada ¿Está ahí? Entonces ahí están cagados hmm. Ese es el punto que hace todo el mundo, que, ¿cuál es el punto de que existe la Epic Store si no entrega un mejor servicio? Es solamente para decirle al mundo, weón, eh, somos somos la alternativa Wean, hasta la tienda de GOG es mejor Hasta, hasta el launcher <ríe> sí. de Itio. Sí hasta, la, el, hasta dicho, dicho no te pide tener un launcher para su juego y aún así podéis bajar un launcher sí. y ahorrar todos los problemas del mundo con todo lo que entregas tipo de autorización automática eso, al final es ese el problema claro no hay no hay, no hay una razón con que, que por lo menos por lo mismo agarro para el huevo por ejemplo y play ahora y Origins, como Nadie que, todo el mundo odia esa wea y hace todo lo posible, para no tener que jugarlo. De hecho, los juegos de EA han tenido muchos problemas porque por estar linkeados a Origin, ¿cachai? Y no se puede jugar a Steam. A pesar de que literalmente tú te compras un juego en Steam y tenés que loguear igual en Origin y tenés que cargar de nuevo el launcher y te... es ridículo. Mm. Entonces, al final, no hay no hay un interés en consumidor. Es todo lo contrario. Hay un, hay un interés único y exclusivamente enfocado en... Quitarle poder a Steam, pero no entregar un mejor servicio que Steam. Claro, oye, te me cansa, acaba de caer. <ríe> la aplicación. Oh, hace tiempo que no se <ríe> ahí... Sí, Ahí está volviendo. Ah, es que... Ahí está la hora. No, es que no, no fue un problema de Discord esta vez, fue un problema de mi tarjeta de audio. Ah, que uh, uno... yeah. <ríe> te ah, vale. Ya, tiene unos lagazos. Ah, no, perdón, problema ya. Sí. ¿Qué estamos? Eh, bueno, eh, eh, justamente terminando un poquito del, del tema de, de Epic, que igual eh, siguiendo el juicio va a dar para largo y vamos a descubrir más detalles de cómo se están llevando los negocios al respecto. Pero insisto, para la gente que no está al tanto, eh, no se crean el discurso de democracia si sí, hay mucho dinero de por medio. Sí, todo el rato. Sí. Todo el rato. Eh, en oh, espérate, que ahí, ahí se había minimizado algunas cosas en otras noticias ya saliendo un poco <ríe> para no estar hablando de todo el programa del respecto ¿se acuerdan que eh, habíamos mencionado unos episodios atrás que eh, Microsoft quería comprar Discord? sí, sí me acuerdo bueno se, al final Discord rechazó la oferta y hace poco eh, salió uh. un anuncio de que Sony está trabajando para integrar Discord en las, en las consolas de Playstation uh, eso estaría sí. interesante claro ah, que ¿lo ha ¿lo ha hecho es? antes de lanzar la PlayStation 5 de repente sí, hubiera sí. <risa> bueno, sido mucho mejor pero, eh, pero bueno eh, pero, eh, a, a mucha gente le sorprendió que Discord ya no viene integrado de por sí siendo que por ejemplo está integrado Spotify mm. Claro. Y Steam también tiene algunas integraciones bien cototas. Sí. Pero en realidad sí. más, que, más, más que Steam que igual han sacado un poco de herramientas son los mismos juegos porque Discord ofrece herramientas de desarrollo eh, que también mm. permiten interacciones con Twitch y con otras, la... otras herramientas. No, igual hay, hay, eso uno, es importante mencionar que hay también todo un tema de que... Eso marca, el, este es como el fin, el, el verdadero fin de todo ese intento extraño de generar como redes sociales dentro de las consolas Como lo que fue Miverse, como lo que pasaba con los avatares de Xbox, todo ese tipo de cosas Porque al final las compañías se dieron cuenta de las herramientas ya existen, la gente ya las está usando, no necesitan otra red social dentro de la consola para poder interactuar con los demás ¿cachai? Claro. La, Imagínate lo que sería que por ejemplo el Nintendo Switch tuviera integración con Discord En vez de haber sacado su propia app Y no tener que pasar todos los problemas Que la gente tiene con, por ejemplo Juegos, ah, pero... Tú. Sí, pero es Nintendo pero, igual, igual Nintendo es <risas> un caso súper especial Porque cuando hicieron lo de Miiverse Había todo un tema de censura En los chats eh, que, que, que bueno eh, pateó a la gente y fue como, uh -huh. bueno Si no podemos hablar de este tipo de cosas por acá nos vamos a otro lado Entonces Además que creo que lo sacaron en la época de la 3DS Y escribir en la 3DS era bien jodido Así que Sí, sí digamos wow. que Nintendo Hace sus tecnologías pero no Nunca se pone dos pasos adelante Para saber cómo lo van a ocupar Exacto Exacto. Y bueno, eh, al final, igual, insisto, Nintendo es Nintendo. No lo justifico, pero <risa> tampoco es como que <risa> lo puedo pedir más. Eh, es que Nintendo tiene su público tan definido que. Sí, bueno, al final es tanto. Hablando de Nintendo, hace unos momentos no, bueno. atrás, hace una horita en particular, eh, sin bombo ni platillas sino que simplemente tirando un trailer, a Nintendo anunció un nuevo juego que va a estar disponible que se llama Gamer. Eh, o sea, Game Builder Garage y que eh, mm. tiene la misma noción que el Labo, pero está orientado más que nada a la mm. programación ¡Wow! Sí este, sí, este jueguito que hace poco y creo que va a salir eh, en unos meses más, eh, permite eh, a través del mismo control ir a, a, aplicando nociones con cajita y demás para realizar acciones a un personaje, a un robotito Mm. Eh, ahí justamente lo puedes programar con el control Y puedes controlar al personaje Y lleva esta tarea que tú vas creando como reglitas Que permiten uh -huh. que tu robotito eh, haga tareas automatizadas Entre ellos que salte que pa Claro Es como una como fusión construct. entre el labo y el maker Para justamente sí. los niños y las personas que están interesadas Aprendan a programar Claro que entendéis la lógica de la programación antes que el lenguaje igual claro. es una buena forma de aprender igual sí y la experiencia eh, por ahora lo que han mostrado es justamente con un robotito que se vayan a agregar más elementos y mm -hmm. la gracia es que es todo a través de interfaces con cajitas y demás para que sea lo más atractivo posible y lo más simple mm -hmm. Eh, justamente sí, bueno, yo... para que las la personas puedan programar e inclusive eh, ver a futuros y que pueden programar sus propios juegos sí bueno igual Nintendo tiene un historial importante de hacer este tipo de cosas recordemos que bueno el Mario Paint salió en una época en la que nadie sabía todavía cómo tener home studio ni, ni grabar en la casa ni hacer MIDI ni nadie tenía con, conciencia de hecho de hecho yo creo que probablemente el Mario Paint fue un pionero en ese sentido y Mario Maker también ha sido, fue un pionero en su momento de, ok, aquí tenemos esta franquicia, hagan lo que quieran con esta franquicia, anda, arme resulta... ¿Mm? Bueno, WarioWare Wario War. también. No sé, al final, bueno, igual el tema de Mary Paint es que en ese entonces cuando sale Mary Paint, que está ahí, al tener acceso a herramientas multimedia, de dibujo y todo eso, era carísimo. Acaricio no Clarísimo. era algo que, que, que se pudiera tener en cada casa, y esto básicamente te lo ponía en tu super, en tu juego, y tú podías poner mods y crear contenido, ¿cachai? Claro. Eh, igual, toda esta herramienta al final, por ejemplo, es lo que le pasa a mucha gente, por ejemplo, eh, la discusión eterna que va a es como qué tan importantes son los mods para el desarrollo de la gente mm. Cosa, para, para el desarrollo de habilidades de la gente Que, por ejemplo, ¿cuánta gente empezó creando mods para cosas como, no sé, eh, Half-Life? Mm. Eventualmente sí. se empezaron a volver a cosas El mismo hecho de eh, Borderlands, o sea, toda la gente que está detrás de Borderlands, de Gearbox parte desde un mod de Half-Life 1 O sea, Blue sí. Claro, esto pasó con el LoL también, y con el Dota También, con el también en el, en, sí, es que, eh, claro, Lo joda. mismo Claro, justamente viene de la idea de que hay eh, juegos que deciden liberar sus herramientas de trabajo, que son los Software Development Kit, y que ocupan para hacer mods y demás, ¿eh? y con eso los mismos fanáticos logran hacer cosas increíbles. Justamente el caso más eh, reconocido es el tema del mod de Blizzard, que fue el Dota, eh, que fue para Warcraft, y que permitió que después saliera el Dota y el League of Legends. Sí, correcto. Sí, ahora hay un montón de desarrolladores que hasta in, in, incitan, digamos, el tema del modeo de, de esos juegos. Es como, por favor, Sí. Adam, sí. La, la, la eh, Gary mod que fue creado por un fanático, y después lo, lo ocupó para poder ocupar mismo el mismo motor de Source para poder crear animaciones y cosas interesantes. Sí. Fuera, fuera, de WBO, fuera de WBO, literalmente, Paz, lo que hizo con Source 2 es pasarle el motor a la gente de Gary Smoth Uh -huh. Para que ellos generan las herramientas para, primero, lanzar el, el, el sucesor de Garry Spot Y aparte crear el Dev Kit necesario para poder trabajar en Source, ¿no? Source, eh, Source 2 ¿fachai? Entonces, ya, todo, todo tipo de instancias que te permitan crear y desarrollar contenido dentro del juego Incluso hasta el mismo Fortnite está tratando de hacer lo mismo con sus herramientas de creación Claro y que han hecho torneos. Basta por ver lo último que han salido. Inclusive, Fantasylandia hizo un torneo de Fortnite con un mapa creado por ellos. O que lo mandó, por lo menos, a, a solicitar. Lo mandó, lo mandó sí. a hacer. Yo he sí. llegado que lo mandó a hacer. Sí, sí. lo mandó a hacer, pero. Bueno, no, no creo que Juan Fantasylandia le haya dicho. No. Hijo, hijo, hijo Fantasylandia, por favor, haz un mapa de Fortnite. Ya, sí, sí. gracias. Hace mañana voy a llegar temprano de la pega. Sí. Ya está ahí. No. Bueno, el juego va a salir el 11 de junio. Ahí salió en el tráiler que se mostró hace unos instantes. Uh -huh. Y va a estar disponible... Lo que más supongo, porque dado que es una herramienta de desarrollo y está pensado como fuera el lado, es que va a ser gratuito. Así que ahí Super. atento para la gente que quiera por lo menos intentarlo porque yo creo que la primera semana va a generar bastante ruido y ojalá tenga un un aire similar a o el espíritu de Mario Maker y no que, que como fue el labo que después de dos semanas ya la gente está aburrida en los cartones. Sí, es que bueno. No así pasó con el con el Ring Fit, que el Ring Fit igual al principio era como, oh, y nadie va a comprar esta cuestión y ahora yo lo veo por todos lados. Es que pandemia. Es que sí, por efecto pandemia también, es verdad. Sí. Efecto Pandemia, un juego que puedas jugar en casa y que te hace bajar de peso, atractivo y en su momento salías eh, 70 mil pesos acá y llegó a bajar como hasta 50, pero por la pandemia subió a casi 100 de una, 120. La demanda explotó Claro. Exactamente. Y por lo menos no, yo la tengo, es bastante entretenida, debo admitir que duré un mes. Antes de dejarlo de lado. Pero igual volvería a poder jugarlo sin problema. No, de Lo que hacemos con, con, forza, con mi pareja. Fuerza de, de voluntad, patito. Dance. Sí. <ríe> Hacer un remember. Hacer un remember. No, el Just Dance igual es que es re bueno para eso. Sí. Ojo, a mí me gusta caler el Just Dance. super entretenido. Sí. Lo único malo es que, bueno, los, los motion sensors de la suite son bien como la gallanpa pero bueno. Sí. <ríe> Y eh, o, otra de las noticias que surgió al respecto, y está, está escrita en, en el portal de Pago.cl, es que hay una nueva serie animada de, de League of Legends, llamado Arcane mm -hmm. que se va a estrenar dentro de este año. Sí, en el trailer, muy sí, corto, sí. Sí, en el último cuatrimestre del año eh, va a salir esta serie que está inspirada en el universo de League of Legends, y que obviamente viene a alimentar aún más eh, el lore... De todos los personajes Mira, si no para las caras que está poniendo el Metaru Todo lo que es contenido anexo De League of Legends, que no es el juego Yo encuentro que han hecho Una pega increíble Todo lo que es Pentakill, KDA La serie, la animación, los cortos Todo eso yo encuentro que es, es maravilloso Es que maravilloso, saben hacer Sí, ese sentido que League of Legends Ha sabido ser un excelente Pro Placement de un juego que sí. eh, no genera mucho atractivo Pero sí que a la larga Por lo menos genera <ríe> eh, Genera eh, Algo que es Reconocido sí. por los fanáticos Sí Sí ¿Dónde? O sea, yo no, no te juzgo si tú jugás League of Legends, ¿cachai? Yo personalmente no. Eh, no Yo, me yo me no me sabía. sabía eso Igual yo te, te represento, ¿cachai? Yo sé que no... Hay gente de la, la vida toma decisiones Uno no es quién va a jugar por qué cosas hace con su tiempo personal, ¿cachai? <risa> Pero... O sea, pues, pues, ah, igual salió el anime de Dota también Me dijeron que era súper bueno también sí. uh, Yo creo... La, la verdad, la verdad no, no me siento traído por absolutamente nada de League of Legends. Eh, ad, admito que el tema, el primer tema, el, el primer tema de, de las que vea, que creo es muy bueno, el segundo yo. Ya, pues, ni me acuerdo, yo, es verdad que hubo un tercero, que tampoco tampoco yo creo que me marcó mucho, mucho, mucho ruido. Mm. Eh, pero... No, no sé qué... qué, qué, qué, qué. Es que piensa que el League of Legends está haciendo lo mismo que hizo Pokémon. Que al final, de algo tan pequeño, sí. genera productos derivados para que la gente reconozca y se vuelva parte de la cultura. Están atacando todas la, las áreas artísticas de una forma u otra. Ilustración. Sí, no, yo. te compro que el disfraz de Cali, de Desde el primer video, bueno, fue uno de los compras probablemente más repetidos. Y más, más cotizado de ese año cuando salió. Eh, te, te, te admito que haber jugado la canción de KDA en Beat Saber fue muy entretenido. Pero es que el problema es que hay, hay, es como esta cuestión de como parar el autor de la obra y que tú seguís recordando que esta más digo playing y. Lamentablemente es un, puede puede que sea un juego que sea muy vagán, que sea muy entretenido, pero es que es una comunidad que realmente... A, a, a, yo creo que ha gastado tanta plata como ha gastado un en tratar de blanquear su, su imagen, pero sigue siendo... Eh, Estaría siendo horrible. Sí, cualquier pero, tipo de interacción. Al, al final, sí, no, a, de a, hecho. Sí. O sea, todas, todas las comunidades, y eso a la larga en cualquier plataforma en todo caso, eh, no, hay, no hay peor comunidad que la comunidad de sí, sí, pero Sí, igual si hay, hay un tema sí. con los desarrolladores del, del juego. Sí, no, que... sí, también. Te, te, te, te está sobretejado Sí, te... sí estaban bien funados. Sí, bien en algún momento. Sí, pero, pero aún así, al final. Se dedican a su público y el público objetivo No somos nosotros No, no definitivamente no Si sí, por eso yo Me pongo la postura de que, ah bacán Me alegra y por lo menos Intentan hacer algo distinto En vez de haberse quedado con el juego que Ya es por sí Ya es viejísimo ¿Oye? y hace poco Está sacando a relucir Rayo Games La S al final Porque está sacando varios productos, varios juegos Interesantes Sí Oye, ¿comentamos en algún momento el anuncio de la cuarta temporada de Castlevania? Oh, no, no, no, supimos del tráiler, pero no le hemos comentado de que sí. Ya se anunció de que Castlevania va a salir este año. Creo que en 21 de junio, si no me equivoco. Sí, no, no falta tanto, creo. Sí, creo que... Claro, que creo que caía para mi cumpleaños. El, que va a estar disponible la última temporada de Castlevania. Y por lo que ha, ha dicho el, el director... Este va a ser el último, la última temporada relacionada con el arco de justamente Simon Belton. Todavía me parece surreal pensar, yo todavía me parece surreal pensar de que todos esperamos que esto hubiera sido horrible y haga resultado maravilloso. Y de hecho, a mí lo que más me gusta de que se anuncie la cuarta temporada es recordarme que no he visto la tercera, entonces tengo que en algún momento se el tiempo de verla sí. para estar listo para ver la cuarta. Sí, sí, no. Porque si es tan buena como la primera y la segunda, Bien. Se Pero, segunda, o sea, ustedes la, la Una obra maestra encuentro yo. Mm. La No sé maestra. si es una obra maestra. No sé. Que todo ese arco de como vamos a la biblioteca y no hagamos absolutamente ningún tipo de combate y conversemos entre nosotros y descubramos como personaje. No sé. Sí. Yo me hubiera saltado todo eso. No, por lo menos no hubiera hecho cuatro episodios de eso en una serie de ocho episodios. Mm. ¿Cachai? Sí, eh, eh, Pero... que al, fin, al final, eh, si bien se basa en el arco, es como muy, eh, ¿cómo se llama? In referenciado. Y toma elementos, pero la historia como que trata de seguirla hasta cierto punto. Después ya se pone con su licencia creativa. Cabros, no sé, ¿me pueden tomar agua? Por sí, tomen razón. agüita Oye, aprovechamos de, de mencionar de que eh, gracias a Tenecan es que logramos configurar los el tema del afiliado. Y ahora tenemos moneditas en Twitch eh, que pueden ir canjeando por diversas cosas. Entre ellos que estamos con... Eh, la monedita para recordarnos que debemos hidratarnos y también eh, uh -huh. para recordarnos que debemos estirarnos. Obviamente, claro. vamos a configurar más cosas, se vienen más, más detalles futuros y lo vamos a estar haciendo eh, mucho sí. más detenido sí. y con notificaciones sí. y demás. Pero ahí, sí, sí. gracias por que si configurar. Sí, sí, sí, sí si pagan mil monedas de Pagua, yo digo que me gusta digo, y les cuento mi personaje cuando digo <ríe> el <ríe> Decir una de opinión de contraria, por Eso sería una buena, una buena. Sí. Dar, eh, dar una eh, opinión que, contraria. Eh, eh, ahí vamos a colocar desafío. Coloca, con, pone tu postura contraria. Claro. Como <risa> a que la gente de Rebecca mande desde, sus noticias, desde, también. Claro, sí. Estaría bueno. Le, le voy a dar una muestra gratis. No me gusta así si porque. <risa> Ya, Esa ya, ya, ya. es, es una, muestra, una muestra de las grandes opiniones contrarias que pueden encontrar en esta transmisión y en futuras transmisiones. Sé si es que participan dentro de la transmisión de Twitch en el estreno de los episodios de este <risa> Do Muy bien. Ahí va a colocar: No me no me gusta. No me no me gusta. Muy bien. <risa> <risa> ya. Y otra de las noticias que tengo guardada, pero este ya es como noticia al paso: es que uh -huh. un jugador de Pokémon Go celebró de que mantuvo un gimnasio por mil trescientos días lo anunció en las redes e inmediatamente lo perdió por un tramposo que hizo con Fly y le sacó el gimnasio ¡Qué estupidez! ¡Dios mío! Oh, está bien, sí, está bien, está bien Sí, por lo menos bien, que, obvio, que puede obvio. que haya mantenido un récord, puede que tenga un récord Guinness después, así como de sitio. ¿no? Claro, por, por lo menos pudo demostrarlo. Así que. ¿Cuánto, ¿Cuántos días son? 3. O sea, cuántos días son mil y tanto? 1332. 1300 días. 1300 días, 1, días son como 4 años, po, casi. Claro. hace cuánto salió <risa> el Pokémon Go? Hace 5 años, creo. Hace más de 4 años. cuatro años? <risa> sí. sí. Es posible. Qué horrible han pasado. Imagínate, <risa> al fin mis 300 días, sin que nadie venga Mira, hasta acá, a la, de la luna, a quitarme sí. mi gimnasio. 3.6 años. Ya, igual, igual puede ser que porque viste que están como autogenerados generados las paradas de las paradas y los gimnasios en Pokémon Go, entonces capaz que cuando tú había una un gimnasio en el en Rancagua, ¿cachai? Recaba, no existe, existe por eso. Y, y, y la persona que iba a jugar arrancaba y mantuvo el gimnasio por tres sí. no, Dice que justamente el gimnasio estaba ubicado en, en una montaña y esa montaña pasa cerrada en temporada. Ah, claro. Sí, so bueno, solamente bueno, permite claro. escalar. Ya, yeah. sí viste. Eh, wow. wow, es como claro. ¿Se acuerdan de ese, esa montaña que yo escalé para poder? Hace 3.6 años atrás Para poder tener ese gimnasio de Pokémon GO que, que, Y nadie me lo había pedido de quitar Bueno, me lo quitaron Sí. Ah, sí ¿Y por qué me estás mirando así? Wey? Una weón, contando hace 3 años la misma historia porque se sorprende? Claro. Sí. Sí. <risa> ah. que tengo que empezar a retirarme yo creo Sí, así, ya, sí, Hola, ya. Justamente se me habían acabado el contenido de las noticias Así que pasemos <risa> a la sección De los recomendados para cada uno ya, yeah. yo tengo uno, uno, un recomendado y medio, sort of, eh, dos de hecho, porque uno tiene que ver con un juego que estuve viendo en la semana Un par de juegos que se llaman, uno se llama From the Darkness y el otro se llama Wrong Floor, que son juegos de terror y, y vimos un par de gameplays de los juegos con, con mi pareja y la verdad es que están muy buenos los juegos Son juegos de terror cortitos, pero son muy muy muy eficaces en hacerte tener susto Así que son muy muy muy buenos La verdad es que no me asustaba tanto hace rato Así que bacán Son re buenos Y bueno, en el contexto del susto En tres días a sale el Resident Nivel 8 Así que también es wow. una noticia para tener en cuenta la semana Sí, ahora de a poco la prensa especializada Nosotros no nos sumamos porque no tenemos Playstation Pero sí, sí están subiendo las reseñas del juego Así que... Ahí vean al respecto. Pero obviamente, lo mejor que pueden hacer es jugar y saquen sus propias conclusiones. Sí. Exactamente. Eh, sigamos contigo, Metarum. ¿Con ah, qué recomendación bueno. tenemos? Eh, afortunadamente, yo refiero a recomendar algo que no requiero de una Play 5 para que ustedes lo puedan ver. Totalmente un PC, incluso un celular, si ustedes quieren. No, no es Among Us. Es un canal de YouTube que se llama Hack the Movies. ¿Ya? que ¿Ya? wow eh, tiene una propuesta súper original que se llama eh, hablar de películas y está compuesto por eh, gente que trabajó en cine massacre cine masacre la gente igual, ah, que cacha un poco en la gente que trabajó en avgn que sigue trabajando es parte del mismo grupo de gente y la verdad es si tienen algún grado de conocimiento de, de como personas hablando de películas haciendo review eh, está todo en inglés, obvio, lamentablemente pero eh, me gusta lo he estado siguiendo hace bastante rato eh, son como de, derivados de lo que a su mismo tiempo el James Rolf el, el ABGN ¿Sí? estuvo haciendo hace un tiempo con Rental Reviews que era como el espacio donde ellos también comentaban todo esto dentro, dentro de como la estética y la onda de los, los videoclubs del pasado con VHS y todo el asunto y me encanta porque en realidad son es eh, eh, muy divertido y yeah. es eh, eh, para la gente que está como relacionado con, con proyectos como Red, Red Letter Media y cosas por el estilo, con este todo este aire de cinismo y de odiar la vida, probablemente lo van a encontrar muy entretenido. Así sí, que yo que, lo recomiendo eh, mucho. Sí. El canal tiene como 6 años, así que tiene arte Sí, material. no, sí, eh, sí, no, o sea, hay, hay mucho. Yo, mira, si, si hay una review que yo les recomendaría ver. Y que probablemente es la que va a ser como, ya, si les gusta esto, les va a gustar el resto del canal, les recomendaría que vean la review que hicieron de la película de Las Tortugas Ninja. Porque probablemente es un muy buen ejemplo de cómo funciona la mecánica del canal y todo el rollo, así que... Es, si buscan por el canal, lo van a encontrar ahí en, en los videos más, más recientes así que... Pues eso, puede, eso recomiendo el video si no has visto la película? ¿De Las de la Tortugas Ninja? De, ¿De la antigua? De la antigua, ¿no? De las nuevas. Ah, de la antigua. Ay. Sí, eso, eso donde si tú pones pausa en cierto momento podéis ver la gente, la boca de la gente abriéndose dentro de la boca de las tortuga ninja. Sí. Porque había gente metida dentro ya. de la tortuga ninja, se comieron una persona y esa persona vive dentro de la tortuga ninja, ¿cachai? Y... Sí, sí, sí. Funciona sí, po. Claro. Ya, así, pues. Claro. Así que bueno. Es, esa es mi recomendación para esta semana. Buena, buena. Bueno, bueno, yo por, yo por mi parte pato? Les recomiendo que se vayan a vacunar Para la gente ah, que... buena Muy sí, buena recomendación Sí, sí, sí estamos en ya, ya, ya empezamos a llegar a las edades Donde todo cae, empezamos a caer Así que sí. Al fin, al sí. fin me tocó a mí Al fin, al fin yo, dije, para la Por favor, te... vacúneme, soy sí. una persona de la, de la adulto joven Necesito Mi chip, quiero tener sí. wifi en la cabeza Claro, claro. Eh, sí, les recomendamos chicos de que en con todo este tema de la pandemia estén atentos. Si tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo. Porque, sí, porque igual la situación se ve que no está mejorando para nada. Y creo que lo mejor que podemos hacer es por lo menos tratar de minimizar los riesgos que tenemos con respecto al COVID. Así que eso. Sí. Muy, muy, muy de acuerdo. Sí. Bueno, y con esto dejamos... Eh, hasta acá el programa de DoREVit uh -huh. y justamente antes de que nos vayamos vamos a pasar el datito de que la próxima semana nos vamos a tomar un descansito porque sí. el programa de DoRevit va a ser un split vamos a hacer un fork al respecto y vamos a tener sí. dos programas Vamos a contar un poquito más, eh, más novedades en los próximos días. Pero les podemos decir de que Dorrebit pasa a tener una sección o un programa destinado exclusivamente a noticias relacionadas con videojuegos uh -huh. y obviamente con tener conversaciones con invitados y demás eh, para hablar sobre videojuegos. Y vamos a también generar Dorrebit pero en un formato más mensual para Ajá. dedicarnos a hablar sobre la música de videojuegos. Y vamos a tener nuevo panelista en, en, en esta sección de Dorebit, porque vamos a incluir a, a, a una reportera que nosotros tenemos en Paua y que también es amiga de Tenecan y amiga de, de nosotros. Uh -huh. que es Sota no para la gente que no la conoce vamos a también hablar de ella en los siguientes días pero para que justamente eh, podamos destinar tiempo a hablar sobre noticias sin problemas y tiempo para hablar de música de videojuegos que también nos interesa bastante efectivamente y también tenemos que comunicar que eh, este cambio ocurrió porque también eh, Max ya no nos va a acompañar por Temas personales. Uh -huh. Ahí obviamente mandamos todos los saluditos a, a Max por todo. Pero eh, Max va a estar haciendo un podcast con Metaru. Sí. Vamos. No, no, no sabemos de qué se va a tratar. Pero quizás Yo tengamos sé. más noticias a, a futuro. <risas> Más encima ahora tengo que hacer otro podcast más. La gente, la gente me viene a Nadie, nadie lo ha pedido. Nadie. Mi amor tengo que hacer otro podcast más. Oh. Así que eso. Hablar de... Es es hablar de Sonic. Podcast para hablar de Sonic. Va a ser, va a ser un audio de, un audio de WhatsApp de cuatro minutos. De, eh, así. Ah, tienes que te la historia. Me alegra que hayas preguntado, te explico enseguida. Resulta que, y ahí se alarga todo, por, por favor termina, termina, no quiero tener que hablar cuatro minutos sobre los planes, por favor así que ahí vamos a tener más, eh, más novedades también al respecto y va a estar sumamente entretenido ese nuevo proyecto así que en realidad eh, a pesar de que eh, nos dividimos en realidad vamos a seguir eh, estando con ustedes chicos así que les agradecemos por todo el apoyo y también les agradecemos todos estos meses que estuvieron junto a nosotros porque gracias a eso logramos eh, a el tema del afiliado y que nos va a ayudar bastante para poder eh, ir motivándonos a generar más contenido y se vienen varias cocinas que estamos trabajando en un futuro no muy lejano así que eso chicos, nos estamos viendo muchas gracias por este episodio, si nos estás viendo eh, a través de Twitch, sé que estuvo con algunos problemitas, pero el episodio va a salir íntegro a través de YouTube, va este fin de semana se van a subir al hilo los tres episodios que están pendientes y recuerden que también va a estar disponible y lo vamos a estar anunciando en podcast nos pueden escuchar a través de Spotify, nos pueden escuchar a través de Apple Podcast y Google Podcast. Y también recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.pagoa.cl donde podrán leer diversos contenidos relacionados a lo que nosotros hablamos. Pero también muchísimas eh, notitas más que son reseñas, novedades y no solamente videojuegos sino que también a tecnología, cine, televisión y muchas aristas más, recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales como Pagua.cl o como Pagua.cl en YouTube eh, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y obviamente en Twitch chicos, sus redes arroba Telegram en todos lados todos lados arroba meterupx en todos lados, todos todo lados yo todavía no veo una cuenta de TikTok yo todavía no me he resistido me he resistido, me tienta, me tienta pero me veo resistido, <risa> muy bien así que eso gracias, chicos, muchas gracias por estar junto a nosotros y nos estamos viendo en dos semanitas más, así que un saludito y cuídense chicos hasta la próxima, chau chau chau super